Bueno, el guardión. esto es Besalá, Sanlúcar, tisquisuegu bueno, ahí neurri Como como ayer dijimos, eh, ayer se alcanzó un un principio de acuerdo con el Gobierno Vasco al respecto del proyecto de presupuestos 2020 eh, y eh, como ayer dijimos eh, también, pues en este marco, nosotros no presentaremos una enmienda a la totalidad. Eh, sí que lo que quiero es eh, reiterar, no es un acuerdo definitivo, hay cuestiones que aún se están trabajando eh, y que trabajaremos en los próximos días, eh, pero sí que tenemos un marco establecido para trabajarlas y, en todo caso, eh, hoy... Eh, presentaremos eh, una serie de enmiendas parciales. Las medidas relevantes de estas eh, enmiendas parciales, las que consideramos que ya están eh, acordadas con, con el Gobierno vasco y que consideramos que son eh, de relevancia de hoy para el proyecto, proyecto presupuestario, pues las adelantaremos aquí. Habrá otra serie de medidas que podréis ver reflejadas en las mismas enmiendas eh, con más detalle y, y habrá otra serie de medidas que eh, en caso de haber un acuerdo definitivo, que sí que es cierto que somos optimistas con ello, pues ahí ya eh, veremos, eh, se podrá ver el completo, el completo de las eh, medidas que se están trabajando con el gobierno vasco. Eh, lehenengo, esan behar de eh, gaur Tartean, Sartuco sartuko ditugun, suzenketa parcialen, eh, Diru Cantitatea y vera berreún Como decía, la cantidad eh, que vamos a introducir en enmiendas parciales, en modificaciones al, al presupuesto del Gobierno vasco, son 200 millones de euros aproximadamente, un poquito más, eh, que, en el que, como he dicho, se encuentran pues medidas que hoy... ...que consideramos ya acordada... ...así que vamos a explicar aquí... ...otra serie de medidas también que, que podéis ver ahí... ...porque pues, explicar todo... Eh, ...no corresponde tampoco... <coughs> y, ...y más adelante... ...se podrá ver el completo. Yo creo que lo mejor es... Eh, ...avanzar directamente... ...a, a aquellos... Eh, eh, ...ámbitos... ...en los que hemos trabajado... ...ya sabéis que eh, nos dimos... Eh, nos marcamos una serie de prioridades a la hora de trabajar el, eh, la negociación presupuestaria, eh, dos prioridades claras: el crear un escudo económico y social ante la crisis para las personas, para las familias, para la juventud y el trabajar en la del futuro en materia de igualdad eh, y de cambio climático. Hoy aquí en e, bueno, markatu venitu en prerita teac, vimilla e, a e, proyecto lan egiteko alde batetik que escudo social eta ekonomiko bat, fa, bai familiak eta bai gazteak eta bai geure enpresak e, babesteko eta vestal debate, el doctor quiso perintasuna, climático aren inguruan, lan egitea. Por lo tanto, pues, eh, en ese sentido sí que podemos eh, ir adelantando ya una serie de medidas que encontraréis en estas enmiendas parciales que están y eh, que consideramos acordadas y cerradas ya eh, con el Gobierno vasco, de las que eh, yo voy a hacer una enumeración y también cualquier duda, cualquier detalle, cualquier extensión de explicación que se quiera, con la que se quiera contar, pues están aquí, la, estamos aquí las cuatro personas del equipo negociador que... Eh, eh, podremos dar más detalles Si empezamos eh, hablando de educación pública pues podemos hablar de un incremento en las dotaciones eh, presupuestarias en 10 millones destinadas al plan de infraestructuras eh, especialmente dedicadas a nuevas inversiones en centros educativos con alta concentración de alumnado de bajo ISEC Esto es, eh, centros educativos con alta segregación eh, y también, y esto ya queda para lo, la parte de la negociación que se está trabajando, pues estamos avanzando en medidas para la universalización de la educación pública y gratuita. Podemos eh, adelantar también eh, la existencia de un fondo de capital riesgo para evitar la descapitalización de empresas viables que puedan sufrir ...procesos de deslocalización o que puedan sufrir procesos de desinversión en un entorno de crisis o desaceleración económica... ...como el que se puede ver en los próximos meses o lo que podríamos llamar un fondo de arraigo. Aprovechando también que se está celebrando en estos momentos la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP25... ...pues creo que toca destacar eh, medidas relativas a la transición ecológica ya que además fueron de las primeras medidas eh, que pudimos cerrar en este proceso de negociación. Yo creo que eh, son grandes mejoras eh, para el proyecto y son partidas que contribuyen para preparar a las empresas, familias e instituciones para la transición, como financiación de informes para empresas, investigaciones para la adaptación del sector primario, auditorías para mejoras de instalaciones de energía solar térmica en hogares, eh, presupuestos de carbono dar primeros pasos para la transición ecológica justa, recualificación eh, de desempleadas en nichos de empleo verde, ayudas para la instalación de mil cubiertas solares, ayudas a autónomos para cambiar a vehículos eléctricos, ayudas a familias para ahorrar energía en el hogar, promoción de autoconsumo eléctrico, proyectos de eficiencia energética y campañas de sensibilización. Y también para proteger a la ciudadanía vasca de los efectos cada vez más visibles de la crisis climática, pues estamos hablando de mapas de inundabilidad y planes de prevención de inundación de ríos. En esta lógica también eh, es eh, muy necesario hablar sobre medidas eh, para la igualdad entre mujeres y hombres, para la lucha contra las violencias machistas, eh, en las que consideramos acordadas partidas y compromisos que contribuyen a democratizar. Los cuidados para que la sociedad se corresponsabilice y dejen de recaer sobre las mujeres con el desarrollo del plan El Carrequín-Saintzen. Un paquete de diez medidas para la prevención de las violencias machistas y para la mejora en la atención y protección de víctimas de violencias machistas, como puede ser la mejora de juzgados y asistencia jurídica, la mejora de protocolos y medidas de seguridad y asistencia y la protección de menores. Eh, medidas para favorecer la empleabilidad de las mujeres en sectores masculinizados. Si vamos al empleo, contaríamos con 20 millones de actuación en empleo en planes comarcales, planes de empleo comarcales para zonas de actuación prioritaria, comarcas desfavorecidas y zonas con alto paro femenino planes de formación y empleo para contratación de mujeres en sectores masculinizados como herramienta para reducir la brecha salarial, plan de formación y empleo del sector cultural y también un plan de recualificación del sector en de empleos verdes. Y, eh, por último, un fondo de prevención y tratamiento para ludopatía de 436.000 euros. Eh, bueno, creo que son unas cuantas medidas que podemos adelantar desde ya eh, parte de otra gran cantidad de medidas que se están detallando, que se están trabajando, eh, que requieren de unos días más para, para ser definitivas y que, como he dicho, podremos eh, detallar más adelante. Euskera se azalduko dizkizuet neurrillak. Esan duan besala, escucha públicoan, amar Segregación de aduten eh, escoletar a co, y también eh, la negita arigara, ahora indica eh, que el eh, público ha realizado la universalización, la doa, universalización. Capital riesgo, funchbat, eh, bueno, va a vider la garría que de es edo deslokalizazio prozesuak jasan eh, hasan eh, aldituzten enpresak edo desinbertsioak orain datorren krisia dela eta baita aldeaketa klimatikoaren inguruan familiak enpresak eta arakundak prestatu trantzistorarako hemen santitzakegu enpresetarako informeak, que eh, investigazioak eh, lehen sektoraren adaptaziorako auditoríak eh, energía solar en eh, instalación echeetan, eh, cargona en inguruko aurre kontuak, baitare lehenen que kemateko tranzizio ecológico justu baten inguruan, adibidez eh, langabe eh, bueno postu berriak sortzea empleo berde bezala, mila eguskiku eh, birta jartzea geure etxeetan, zeitan autonomoai laguntzak bere eh bueno bere edo bere eh konkretuki e, elektrikotara bihurtzeko edo aldatzeko, laguntzak energia aurresteko, autokonsumo elektrikoaren e, promozioa, promozio, e, energetiko proiektuak eta baita ere Euskal ehitarrei, ba besteko, aldaketa klimatikoaren, klimatikoen eta emerjentziak klimatikoen e, inguruan gertatzen ari diren e, bueno, arazi buruz, ba, inundabilitate mapak eta eh baita ere hainbat <coughs> neurri berdintasunaren inguruan, emakumeta hisen hasteko berdintasunaren inguruan e, zaintzak demokratizatzea, elkarrekin zaintzen planaren garapenarekin, gizartea, korresponsabilitatu e, daiten, eta baita ere zaintzak e, zaitzen erori bakarrik emakumeen e, sohar baldetan. Amar, neurri, e, bortizkeria matxistaren prebentzioa, prebentzioan aurrera, guteko eta baita ere eh hobekuntza klortzeko atentzioan eta babesean, biktimen atentzioan eta babesean, adibidez e, epaitokien e, eta asistentzia juridikoaren hobekuntza, adibidez protokoloak, e, e, segurtasun neurriak, asistentzia, eh gabetuen babesa eta baita ere eh noizkere eh egiten diren sektoretan e, emakumeen sartzea la uncheco. Empleo 1 es plan de actuación de la de plana de empleo que es un de plana, escuela de la escuela de la de la escuela de la horretarako hau depentsatuak, eta baita ere e, emakumeen altua duten eskualdeetan. E, esan duan, bezala baita ere, sektore maskulinitzatuetan e, emakumeen e, e, presentzia bermatzeko eta handitzeko, hain bai formazio, eta baita ere, enplegu planak, eta okazu honetan, e, noskere, mertxasala ere gala, txikitzeko ere. E, sektore kulturalean, enplegu plana, Baitare, eta eh, es anduando en bestar, baitare, empleo verde, tan verdeak sortuz, eh, sortu, ahimbat, langobetuen postuak, requalificatus. Eta, baitare, eh, eta hau verde la sasto de insight, esto no, no lo he comentado en castellano, lo, lo digo también, la modificación del plan lehen aukera. Eh, lehen aukera, planaren aldaketa. Eta, baitare, bueno, cuar en Ingurua, Ludopatía en Tratamiento de la Prevención, la neguiteco, la Eurounda, hoy estamos ahí, Milla Euroco, Funcha. Esta Gauchos va ahorita, en eh, manos de información de llena, quedó...